Bueno chicos, y continuando con este seguimiento que le estamos haciendo a la plataforma de Ontega, eh, tenemos una llamada con el señor Ferman Castillo, el cual nos va a explicar un poco cuál fue su experiencia con este broker. Eh, Saludos Ferman, el micrófono es tuyo. Bueno, primero que todo, pues, muy buenos días. Mi nombre es Ferman Castillo, como lo dice el señor Emanuel. Eh, yo vivo en Colombia y, bueno, pues acedo, pues a este canal para hacer una grave denuncia sobre una serie de brokers que están estafando a la gente usando demos. Y, bueno, agradecer a la señora Monte Manuel por permitirnos que nuestra voz sea escuchada y evitar que muchas más personas sigan cayendo en este, en este esquema. Y sí, pues, yo fui una de las miles de víctimas, en este caso de la plataforma Ontega, eh, que actualmente se hace llamar Brothers y está mutando a capas porque siempre cambian de nombre. Cuando un nombre ya está muy quemado y muy denunciado en las redes sociales, ellos van mutando como como las culebras, como las serpientes. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama actualmente Ontega? Bueno, Ontega actualmente es, existe. Ah, existe. Pero... Todavía. Y ya están mutantes. Actualmente se llaman Wally Roller. Eh, en la descripción del video voy a anotar pues muy bien cómo es el nombre. Y también Capes. Perfectísimo. Esa es la, esa es la modalidad de ellos. Es más, si buscamos, si buscamos en tiempo atrás, seguramente de no haber tenido otros nombres. Solo que les conocemos desde que estuemos estafados hasta ahora, que les he hecho ese seguimiento. ¿Cómo fue que te diste cuenta de, la, de, de este broker? ¿O cuál fue tu primer contacto con ellos? Bueno, pues yo me encontraba una noche como a las 3 de la mañana. <risa> eh... Y miré un anuncio de Amazon donde decía invierte 200 dólares o algo así en el petróleo y comienza a ganar dinero en la bolsa de valores. Pagaban anuncios de, el, de Facebook y YouTube y todo eso. Exactamente, un anuncio supuestamente en la página de Amazon, pero pues, realmente no creo que sea de Amazon, ya que estas personas están usando los nombres de todas esas entidades como vehículo para poder seguir estafando a las personas como Mastercard, la plataforma PC, en fin eh, bueno con, continuemos y pues coloqué mi nombre, mi nombre ahí al otro día me llamaron, no, mi nombre lo coloqué pues el mismo día y como a la media hora me llamaron, nunca me dijeron que eran de Untega, nada es más, yo pensé que, que, que eran de Amazon y pues me dijeron: Vea, usted invierte en esto, iba a ganar plata, en fin, invierta 200 dólares. En ese tiempo, el hijo de una amiga está invirtiendo en la bolsa de valores. A diferencia de él, pues él sí estaba con el broker correcto y pues yo caí en el broker equivocado. Él hace forex bueno, directamente, me imagino. O sea, él, él es el sí. que opera. Sí, él mismo él, él lo opera y, y él reporta ganancias. Obviamente las ganancias que él daba eh, no se comparan con nada de las que me ofreció Entega Y las que yo miré, pues que comenzó a dar. Claro. Y pues como las, las personas a veces nos vamos por el que supuestamente nos mostraron resultados, pues, pues me Fue más o menos el 14 de julio del 2021, señor Manuel, donde yo hice esta inversión de... De 200 dólares, 250. 200 dólares era la inversión mínima. Exactamente. Más o menos, yo recuerdo que fue como un millón de pesos colombiano. Hice la inversión y comencé a operar. ¿Generaste Inmediatamente... algún tipo de ganancia? Sí, eh, o sea, en algún momento eh, recuperaste o tuviste ganancias, aunque sean mínimas. Eh, claro, al principio se comunicó conmigo una asesora llamada Daniela Márquez, esa señora muy cariñosa, eh, decía uno, pues tú sí puedes y todo, y comencé a hacer, hacer operaciones. Y casi todas las operaciones que hacíamos ganábamos, pues uno, uno, uno dice, pues bueno, y cuando comencé a operar con ella, me ofreció las famosas operaciones protegidas y pues todo, todo iba bien poco después que comenzó a operar con, con ella yo comencé a buscar en las redes sociales sobre la plataforma Ontega y ahí descubrí la cantidad de denuncias que hay contra esta plataforma pero esta gente como es muy profesional logró convencerme pues si Ontega es malo pues busque, busque a ver el nombre de su banco escriba el nombre de mi banco escriba su banco no estafa y verá que le aparecerán muchos reportes de ese banco suyo que también dicen que ha estafado a la gente, yo me hice el ejercicio y claro, lo que pasa es que son personas que pierden su dinero y luego salen a quejar y si uno se viene y se pone a ver pues tiene mucha lógica bueno pues invertimos pues al poco tiempo al otro día me llama una persona de entera, pidiéndome que le, le regale la fotocopia de mi tarjeta de mi tarjeta de su carnet de identificación ah, de, débito. de mi tarjeta de débito con todos los números pues yo me negué supuestamente para poderme aprobar el bono que me, me iban a dar y dije no yo no le puedo dar la fotocopia de mi tarjeta sí, super exactamente y el número era de México la persona pues eh, me, dio, me dio todo mi nombre lo que yo tenía en Entega y todo eso. Yo muy ingenuamente, dije pues que no, que ya no, no iba a dar ningún dato. Eh, el señor me dijo que si tú le das los datos de mi tarjeta, me iban a bloquear mi cuenta de Entega. Dije pues señor, pues haga lo que tenga que hacer. Inmediatamente, muy ingenuamente, pues yo me comuniqué, bueno, le escribí a los de Entega, denunciando lo que había pasado. En aquel momento yo supuse que algún empleado de Ontega eh, estaba estafando a las personas usando el supuesto buen nombre la, de la buena empresa. Y realmente pues lo que estaba pasando era que todo era planeado por ellos. Y pues bien, eh, la asesora me dijo que ellos nunca le han pedido a nadie que, que me llamen, que seguramente son personas estafadoras, todo el discurso que usted ya se conoce, que nuestra empresa es legítima, todo eso. Bueno, entonces yo comencé a operar con ellos Y comencé a hacer continuaciones de 250 dólares, 300 dólares, hasta hacer un total de 2.950 dólares. Aunque yo creo que fueron 3.000 dólares, pero más o menos las cuentas que he hecho fueron 2.950 dólares en tractos de 200 de... Cien, eh, 250 sí. dólares claro, al principio mi, mi, mi, mi plataforma la inversión de 200 dólares liquidó porque ellos me pedían que ya, ya, ya estaba liquidando y que tenía que meter más plata para evitar que liquidaran yo les decía que no, porque yo tenía la, la desconfianza de todo lo que yo en las redes sociales después, no sé qué, pues cuando ellos me llaman, me dicen: Vea, mire su plataforma, ahí les hemos hecho una recarga como de 300 dólares. Y comencé, pues, yo a operar. Se pues estaba ganando bien, bien. Lentamente, pues, comencé a hacer inversiones, inversiones, inversiones. Una noche, y cada vez que, hacía, que yo hacía una y ellos me daban un bono del 100%. Una. Pero a medida que yo iba invirtiendo más y más, porque mi cuenta llegó a 7 mil dólares más o menos, eh, yo notaba que la asesora me comenzaba a coser más para que me tirara dinero. Una vez ella me llamó el día domingo, y me dijo que invirtiera 2 mil dólares para hacer, hacer que cada vez que yo solicite un retiro, la plata me llegue inmediatamente. Entonces dije, pues yo esto por no momento no necesito retirar dinero de la y esa desesperación eh, después una tarde pues prácticamente brava super brava que, que quieren que meter más plata más plata no sé qué la meta mía era hacer una inversión de cinco mil dólares para que con el bono llegara a 10 mil dólares y según ellos a ella mi cuenta pues ya estaba protegida y todo y yo comencé y la meta era, era esa llegar a los cinco a mil dólares pero llegó un momento, cuando ya teníamos 7 mil dólares más o menos, y ya la señora fue, era más brava, o sea, se desesperaba para que yo invirtiera más. Por ejemplo, hasta llegó a inventarse que a ella la habían transferido a otra dependencia, a otra área de enteo. Y que para yo seguir operando con ella, como mi asesora, que invirtiera como mil dólares, los metía, ella hacía para que yo siguiera operando con ella, y luego yo los podía sacar. A lo cual yo le respondí, pues señora, pues si usted, si usted la cambian, pues de mala, pues, nadie no indispensable en el, en el mundo, pues, pues me mandarán otro asesor y punto. Y al otro día me llamó como si nada y siguió operando conmigo. Ahí yo comencé, pues no, pues está, pues, está rara. Y comencé a notar, pues que la señora me comencé a hablar como... como cariñoso, que, que, que amor que no sé qué, o sea ponía como esa voz tierna para pero yo ya sabía que algo raro estaba pasando lamentablemente ya había metido ya estaba metido hasta el cuello había invertido ya esos 2950 dólares un día la asesora me hizo hacer como siete operaciones y yo comencé a notar que, que mi plataforma me comenzaban a cerrar las operaciones, cuando estaban negativas para que yo perdiera. Ahí ya no me comenzó a gustar más esta situación. Y me, hizo, y me hizo abrir unas operaciones en contraposiciones, a propósito. Y así mi cuenta comenzó a liquidar, o sea, se liquidó. Y algo, comenzó a llamar... Algo que yo noto eh, en, en, en tu testimonio y en el de Juan Camilo Palacios es que... Eh, estos supuestos asesores o, o, o la gente que ponían a operar, más que eh, asesores, son como vendedores. Me imagino que Exacto. el modo operandi era que mientras más dinero recaudaran, ellos ganaban alguna comisión y por eso era el, el, la insistencia en que la gente invierta más y más y más y más. Me imagino que Bien. así es como operan. Exactamente, porque ellos les pagan una comisión. Tanto así que ellos no usan su nombre propio. Ellos les colocan un apodo, que ellos les pagan una, una, una comisión. Lo que se sabe es que el dinero que entra ahí ya no sale. Yo hasta un retiro de 30 dólares para ver si era verdad o mentira. Obviamente me lo, me lo pasaron, pero luego descubrí que ese era el cebo que querían para que uno siguiera invirtiendo. Sí, eh, o, tristemente, o te dan el dinero, te dan las ganancias y te insisten para que vuelvas a reinvertir para que usted vea que sí es real y al final no te... o sea, pierdes todo el dinero Exactamente y estas personas están incurriendo en delitos graves, señor Manuel en estafa, mala asesoría concierto para delinquir suplantación, manejo administrativo leal, especulación en el mercado financiero eh, lavado de activos pues, eh, son muchos delitos en los cuales ellos han incurrido delitos pues, que son internacionales y que pueden terminar en una extradición. Claro. Ya que ellos están usando eh, la, la, como fuente varios bancos, varias, varias entidades para poder robar a las, a las personas. Eh, hacen transacciones en dólares. Eso puede generar problemas con las entidades norteamericanas acá en Colombia acá en Colombia, me permite un segundito claro yo las transacciones las hice por, por medio del portal PC por PC por el portal PC y hay una empresa que le recibe el dinero a ella ¿tú ya pusiste la denuncia, ya, ya, ya estamos en ese en ese ese proceso eh, permítame un segundito bueno aquí lamentablemente no, no lo encuentro donde... bueno a través del portal pc donde pues uno hace pues, las transferencias y le llega, llega a ellos eh, cuando mi cuenta liquidó cuando estaba a punto de liquidarme, me llamó el supuesto, el supuesto gerente de Ontega, pidiéndome que tenía que invertir, invertir más dinero para poder recuperar lo que ya tenía ahí. Yo ya no quise. Eh, la asesora Daniela Márquez desapareció. Eh, después que liquidé, me seguían llamando que si yo invertía como 300 dólares, podía recuperar la totalidad de lo que yo había partido. Ya para ese entonces ya que era puro... Lo mismo Gustavo. que estaba contando Juan Camilo. Exactamente. Hace poco, por ahí unos cuatro meses, se contactaron pues conmigo y me dieron un bono. Un bono de 1.500 dólares para que coopere con ellos. en fin Pero eso lo eso hicieron porque ellos sintieron que yo ya comenzaba a hacer presiones en las redes sociales. Hasta me creé un grupo de WhatsApp llamado de Pegasstafs del cual hace parte el amigo Juan Camilo, el señor Agustín y muchas personas más en ese grupo obviamente se nos ha infiltrado mucha gente, gente de Antega que, que ha ingresado pues, para tratar de, de vivir y eso pues ya lo he, también lo hemos tenido que, que lidiar ellos me, me dieron un bono de 1500 dólares hace por ahí como cuatro meses, y yo les seguí la corriente pues, pa, pa, para, para verle el mozo esperando y ellos mismos comenzaron, comenzaron a manipular la, la, la plataforma. Comenzaban a abrir operaciones. Porque me daban el bono y querían que yo invirtiera. Y como no les quise invertir, comenzaron a abrir operaciones para que... Para, para que perdiera. Exactamente. Había habían contraposiciones y cuando están negativas, cerraban las operaciones. Eh, se pusieron ya muy groseros, que son un fracasado. Que cuando uno quiera ganar dinero, pues que los llamen a ellos, que el cobarde el cobarde siempre va a estar pobre una cantidad de situaciones eh, haber perdido esos tres mil dólares, pues ya me dolió mucho porque era un dinero pues, que yo, yo tenía ahí, para hacer las cosas, claro, el dinero a no le sobra a nadie como para andarlo sí. regalando eh, exactamente desafortunadamente hay personas que han perdido mucho más y eso es lo que se quiere evitar. Que, que no se pierda ni de 200 dólares, ni de mil dólares, ni de mil dólares. Y por eso hemos hecho este grupo y seguiremos denunciándolos en las redes sociales. Eh, eh, por todos los medios que se puedan. Lo que estamos diciendo aquí tenemos como comprobarlo. Por esa razón yo muestro mi cara. No tengo nada que esconder. Y os digo con toda franqueza y seguridad, que la plataforma Pontega, Guadalajara y Capes son una plataforma estafa que se han dedicado a robarle a personas. Se han Pero dedicado man, a Con las ilusiones. Una consulta, en el, en el momento que ellos, eh, que, o sea que tú te das cuenta de, de, de este tipo de inversión entre muchísimas comillas, ¿tú investigaste, tú buscaste información a ver si esto era eh, real? Bueno, el problema ahí es que hay dos cosas. Cuando usted trata de conquistar a una mujer y esa mujer está enamorada de usted, el conquistarla para usted es fácil, ¿no? Porque pues ya el trabajo está hecho. Yo quería invertir en la bolsa de valores. Por esa razón yo comencé a buscar en, en Amazon. O sea, me salió esa vaina de Amazon y listo, yo he decidido. Por esa razón... Eh, yo caí más de ellos, o sea, yo ya estaba convencido. Yo, yo observé que ellos de una vez me mandaron el link para que yo abriera mi usuario mi, mi, mi y contraseña. No lo hicieron desde Google ni en otra parte, porque si yo escribo le la, escribo la palabra Ontega en cualquier buscador, inmediatamente me hubiera salido Ontega Estafa. Si usted se va a, a Google y escribe la palabra Ontega, lo primero que usted va a encontrar es... Pontega estafa. Entonces, yo ya he visto cómo funcionan estos estafadores. Ellos tratan de, de evitarse las minas donde han pasado y te mandan directamente a ti con la, la, la, el link. En el momento Pero sí, que, yo comencé... que, tú, que tu cuenta se fue a cero, que quemaron tu cuenta, alguien se comunicó contigo para informártelo o tú te dices cuenta por ti solo me di cuenta por mí solo y solo se comunicaron conmigo para pedir más dinero. Sí, sí. Son como unas chup unos, unos, unos chupasangre. Claro. Eh, y pues bueno, ya después de esto eh, caí pues como una como le digo una crisis como de sentí tonto pensar cómo puedo invertir dinero en esta en esta en esos estafadores y y pues bueno, entré pues con, con un estado de tristeza y ya un año después reaccioné y dije no, esto no se puede quedar así. Hay que denunciar a estas personas para evitar que más gente siga cayendo. Y bueno, pues ahí fue que ya me creé el grupo de WhatsApp, comencé a reunir muchas personas y hacer la unión para denunciar a esta red de, de estafadores. Claro. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta es que el dinero que uno invierte en Antega o en, en Wire Brother o en Capas, ese dinero no va hacia la bolsa valores. Como es un demo, ese dinero se queda con ellos. Es decir, que nuestro dinero nunca llegó a Flores. Sí, lo, lo, las gráficas que le mostraban a ustedes de inversiones sí. y todo eso eran simplemente eh, generados por cuentas falsas, por así decirlo y nunca, nunca invirtieron realmente en nada y si, y si la gente solicitaba pagos sí se los daban al principio pero era con la intención de presionarlos claro, no para que vuelvan a, a invertir el queso y la trampa del ratón Correct. el ratón llega por su quesito y sin saber que se está metiendo en algo mucho, mucho más grave desde que nosotros comenzamos a denunciar en las redes sociales a estos estafadores, ellos han tratado de comunicarse con nosotros, que le damos tanto, que, que ya dejen de estar molestando, en fin, pero nosotros nos mantemos firmes, queremos la totalidad del dinero que nosotros invertimos, y en esa parte pues estamos, estamos firmes y no vamos a, a insistir, por esa razón pues yo accedí a usted señor Emanuel, eh, a usted pues yo lo, lo he visto como una persona luchadora que prácticamente está arriesgando su vida para denunciar todo este tipo de, de estafas, y viralidades todas estas situaciones y por esa razón nosotros nos hemos apegado a usted claro, no y, y... y esa es la idea de, de este canal darle voz a la gente que que ha, ha, ha perdido dinero y que ha sido eh, víctima de, de, de estafa eh, Federman, muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio. No sé si tienes algo más que, que agregar o, o, o, o, ya, o ya es suficiente con, con lo que dijiste. Bueno, este, este es un mensaje para, para, para los de y Warren Broder. Les queremos informar pues, que todas las personas que hemos sido afectados por ellos, que hemos sido robados, eh, nos estamos organizando y cada día están llegando muchas muchas personas vamos a ponerlos en todas las redes sociales que, que sea posible les estamos escribiendo a todos los bancos yo personalmente ya le escribí a Netflix informándole que yo estaba usando su nombre para estafar a Netflix a Amazon a los bancos a Peche a, a Visa eh, y también a las diferentes embajadas es algo que estamos haciendo todos los días nos estamos organizando. Eh, también vamos a hacer publicidad pagada en las redes sociales para que las personas sepan lo que ellos están haciendo. Y si es mentira lo que nosotros estamos diciendo, pues que nos contradigan, Porque nosotros tenemos la razón y con la razón pues nadie puede, nadie puede pelear. Por la razón yo muestro mi cara aquí, sin voz distorsionada, tal cual como, como soy yo, porque no tengo nada que esconder. Los únicos que tienen, que tienen que esconderse son ellos. Y no vamos, a, no vamos a descansar hasta que dejen de robar a las personas y regresen todo el dinero que se han robado. He escuchado eh, testimonios terribles de personas que han hipotecado sus casas, personas que se han suicidado. Y hay, hay, que, hay que tener una conciencia muy bárbara para hacer esto. Sí. Y eso es lo que tengo que decir, señora Manuel. Ferman, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad se te agradece por tu testimonio. Y chicos, recuerden que eh, abonando un poquito a lo que dice Ferman, eh, ese tipo de personas no, no van a tener ningún tipo de misericordia en decirle a usted hipoteque su casa, en decirle a usted venda su carro o saca un préstamo. Esta gente realmente lo que quiere es su dinero. Entonces, tratemos nosotros de eh, mantenernos informados, de tener un poquito de conocimiento sobre esos temas para justamente no caer en ellos. Eh, chicos, no, Manuel, dime. Otra situación. Claro. Porque yo no tengo nada que esconder. Cuando, cuando, cuando saque la entrevista, necesito pues que, que donde sale mi imagen, pues que por favor coloque mi nombre completo. Correcto. Y que mi nombre completo esté permanentemente ahí es No, de hecho, line. tal cual como Porque se está viendo en yo. Zoom eh, sale, sale tu nombre a, a, a, a, Como se está viendo la llamada, se está viendo tu, tu nombre eh, Ferman, muchísimas gracias, reitero eh, usted, Muy va. valiente tu, tu, tu testimonio y, y bueno, esperemos que este tipo de cosas no se repiten eh, bueno, continuamos con la siguiente llamada. Chao, Fireman. Nos vemos sí. más, más al rato. Chao. Que se encuentre bien, sí. señor Manuel. Muchísimas gracias. Igualmente.